es una película que ella te está vendiendo yo por poco caigo y tuve que salir corriendo por fuera una peluche y una demonia por dentro toma asiento y cógelo con calma por y man, por una man, peluche. No, peluche ella le gustan los tigres como dice Doba. ella está buena pero es una paloma una veterana roda más que una goma llévate de mi manito no te la coma para que no caiga enganche quiero un zapito pero eso tancho, a cualquiera se lo dale. Dice dicen la moto conche. yo me sé eso y sé lo que ella trae, te pusiste rápido es que ya te distrae si no te llevas de Mí, esa vuelta se te cae en coro de maldad. Mira la conciencia junta en zurita. Cuidado si te apunta. Le dicen la bala. Mata donde apunta. Y tiene mi expediente que la junta. Calentón. Esa tipa es un calentón. Calentón. Esa tipa es un calentón. Calentón. Esa tipa es un calentón. Llévate de mí que soy un biberón. Calentón. Esa tipa es un calentón. Calentón. Esa tipa es un calentón. Calentón. Esa tipa es un calentón. calentón Llévate de mí que eso es un biberón. Del Cibao pa' la capilla, rotado en todos los bloques. Visto la cabaña, ya la conoce <risa> y yo sé. Que te estoy diciendo Es una película que ella te está vendiendo Yo por poco caigo y tuve que salir corriendo Por fuera una peluche y una demonia por dentro Toma asiento y cógelo con calma Y no coge esa puerta que de ahí nadie te salga es bonita, tiene unos ojos y una boquita Tiene una trayectoria sonado con todo lo altita Te saca el jugo cuando no te necesitas Y nunca está sola, siempre tiene una corita Calentón, esa tipa es un calentón Calentón, esa tipa es un calentón Esa tipa es un calentón, calentón. Esa tipa es un calentón, calentón. Esa tipa es un calentón. Llévate de mí, que soy un biberón. Llévate llévate llévate llévate. De... Llévate, llévate, llévate, llévate, llévate. Llévate de mí, que soy un biberón. Llévate, llévate, llévate, llévate, Llévate de mí, que soy un biberón. Llévate, Llévate de mí, que soy un Dime los camachos, buqueo, los niveles los tenemos nosotros. Real Lora, el animal, Andy Flow, prende la guagua, dime los menús, Veo Ranchito RD, John de Brassby, el científico, el remate la esencia, Danny el sofoque, sensación RD, de Luis Angie Boutin. Omar, Money Maker, Lee Martinez, J el menor en Europa. Son la gente que está en claro con uno. Starding HD, tiene de Michelle. Alejandro Estilo, dime los pautos en Estados Unidos.